Ventajas de Sales Navigator versus LinkedIn gratuito. Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 1013. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que ya saben, pues nos encanta, nos apasiona hablar todos los días de lunes a viernes sobre negocios, sobre cómo eh, pues aperturamos oportunidades de negocio, sobre todo en ambientes B2B. Y cómo, pues, eh, captamos potenciales clientes a través de LinkedIn. Esto es lo que siempre hablamos a través de entrevistas también con nuestros invitados. Pero ya saben, los miércoles hablamos sobre oportunidades de negocio B2B. Y hoy estamos un miércoles más, 10 de agosto del 2022. Bueno, para acá en Ecuador es, eh, digamos, una fecha muy importante. Es el primer grito de la independencia. O sea, hace muchos años atrás, a... Uh, pues muchos de las de las personas que vivían aquí fueron los primeros que se rebelaron contra el, el Imperio Español y pues bueno, fue un gran, una gran revolución que tuvo consecuencias luego de un año pero bueno, estamos recordando ese, ese primer grito de independencia el 10 de agosto, que de hecho Google ha hecho un... Um, su imagen, esa imagen que siempre cambia, pues está sacando de este a referencia el 10 de agosto. Así que, nada, encantados de la vida. Así que, bueno, vamos a entrar en materia. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre las ventajas de 6 Navigator versus LinkedIn gratuito. ¿Por qué deberíamos eh, irnos por 6 Navigator? ¿Cuáles son las opciones? Algo, de hecho, les voy a dejar en las notas del programa. Ya hemos hablado de 6 Navigator sobre algunos de los filtros. Que este podcast voy a tener que actualizarlo porque... A, en, durante este tiempo acá, este podcast sa salió en, déjenme ver si veo la fecha, no, no la tengo a la mano, pero hace algún tiempo ya ha sacado algunas mejoras, ¿no? E incluso todo este contexto de entender qué es esto del Modern Selling, ¿no? Así que, pues bueno, con esto este, arrancamos, pero ya saben, no sin antes invitarles siempre, siempre, siempre a que visiten eh, pues eh, las mentorías que nosotros generamos. De hecho, estamos creando varias opciones de mentorías muy interesantes para todos aquellos profesionales que pues eh, están en diferentes eh, escenarios, situaciones y que eh, pues necesitan. A mejorar de una u otra forma su presencia en LinkedIn, no, dependiendo de los objetivos. Así que hemos creado eh, algunas opciones eh, muy interesantes, muy flexibles sobre esto. Así que echarle eh, un vistazo a cateman.com es las mentorías. Y ahora sí, ¿por qué entramos con 6 eh, Navigator? Bueno, a ver, vamos a ir comparando, ¿no? El LinkedIn gratuito, bueno, aquí hay dos. Vamos a ir viendo las cosas que sí funcionan, ¿no? ¿Qué te funcionan las dos? Pues encuentre y contacta con cualquier persona. Y esto lo vamos a tomar con pinzas porque esto no es que LinkedIn desde el primer instante te muestra... Toda su base de datos no va a depender muchísimo de tu presencia en LinkedIn, es decir, va a depender mucho de los contactos de primer grado que tú tengas, porque en base a eso te va a mostrar eh, contactos de segundo grado y ciertos contactos de tercer grado sí bajo un criterio. Entonces depende, sí, pero puedes hacer búsquedas, no eh, 6 Navigator, de, con 6 Navigator puedes enviar 50 mensajes de email al mes, es decir, puedes enviar mensajes con aquellas personas que están fuera de tu red, que eh, normalmente pues están en tercer grado o están más lejos, que pues si, están de, si estás tú interesado los podrías enviar, que con eh, LinkedIn gratis no, no, lo puedes, no puedes enviar estos 50 mensajes. Otra cosa interesante, bueno, dentro comentarles también aquí que nosotros no utilizamos dentro de nuestras estrategias, a lo que les explicamos dentro de nuestras mentorías, no utilizamos email. Eh, lo importante es ir mmm, conectando desde otro mecanismo, que es lo que nosotros les enseñamos, ¿no? No utilizamos email para no ser invasivos ni nada por el estilo. Otra característica es que, y esto es interesante, en LinkedIn gratuito solo tienes la posibilidad de, de visualizar tres perfiles, ¿no es cierto?, eh, de LinkedIn, los últimos tres, o sea, tres visualizaciones de perfiles de los que han visto tu perfil. En cambio, que con el 6Navigator puedes ver todas las personas que vieron tu perfil en los últimos 90 días. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, vas viendo qué personas estás atrayendo con tu perfil. Eh, que esto nosotros lo gestionamos a través de las estrategias de atracción que enseñamos nosotros en nuestras mentorías y eh, ayuda mucho a, a ir viendo quién, quién nomás te está re revisando, ¿no? porque incluso desde eso puedes ir aplicando tácticas para conectar con aquellas personas que visitaron tu perfil. Otra opción, bueno, eh, visualización limitada de perfiles. En cambio, aquí te deja ver más. LinkedIn sea, te permite a abrir la posibilidad de ver ilimitadamente. Pues comenta eh, LinkedIn los perfiles que si tuvieras gratuito, pues no, no te deja todos. no Sobre todo si son perfiles de tercer grado o están más alejados a tu red, LinkedIn te bloquea esto. no Otro, dentro de 6 Navigator puedes ir eh, crear listas personalizadas de posibles clientes y de cuentas. Y esto es maravilloso. Eh, ¿Por qué? Porque tú puedes ir. Eh, trabajando listas, de hecho nosotros trabajamos listas eh, dependiendo de los intereses o afinidades o hacer una subclasificación eh, de estos eh, potenciales clientes para irlos trabajando durante las estrategias de prospección. Lo mismo, esto no puedes hacerlo en LinkedIn gratuito. ¿Qué más puedes hacer en LinkedIn, en Sales Navigator? Pues puedes buscar eh, búsqueda avanzada de cuentas y de posibles clientes. Esto también te ayuda. También te permite este, guardar este 10,000 posibles clientes, o sea, guardarles y hacerles seguimiento dentro de Sales Navigator. Te permite este solicitar recomendaciones de posibles clientes y contactos guardados. Esto es muy, muy bueno. Y este esto por un lado, ¿no? Entonces, esto es que no lo tienes dentro del... Dentro de LinkedIn gratuito. ¿Qué más? Eh, hablando, bueno, esto dentro de encontrar a cualquier, eh, encontrar y contactar uh, con cualquier persona dentro de este segmento. Ahora, dentro del segmento de información exclusiva para tomar delantera, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, primero que te permite, te manda alertas en tiempo real sobre tus potenciales, eh, posibles clientes y cuentas a las cuales tú ya estás haciendo seguimiento. Y esto viene bien porque son los típicos este, break ice, ¿no es cierto?, o rompehielos que te permiten saber qué está pasando, qué hizo, si es que y eso puede ser un pretexto para conectar, para mm, generar química en esas eh, reuniones de negociación, en fin. Tener mucho más información sobre las empresas y pues información sobre los sueldos incluso, ¿no? Que eh, estas dos primeras, la, la alerta en tiempo real y la información sobre las empresas no tienes en LinkedIn gratuito, eh, que si sí la tienes en Sales Navigator y información completa sobre los sueldos, en cambio que con LinkedIn gratuito tienes un acceso muy limitado sobre la información a los sueldos. Y, y, por último, eh, pues, mantenerte al día de, las, de lo último en aptitudes. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que LinkedIn eh, o Sales Navigator, en este caso, te brinda más de 16,000 cursos de LinkedIn Learning, eh, en el cual, pues, puedes aprender muchísimo de diferentes áreas, ¿no? Sean de, pues, a, para adquirir nuevas habilidades, eh, en la parte de soft skills o aptitudes, como bien menciona aquí, en cambio, que en LinkedIn gratuito no lo tienes y pues acceso completo a las herramientas de preparación de entrevistas. Estas sí están en las dos versiones. Entonces, eh, en forma general, para eh, utilizar eh, estrategias de prospección, sí o sí, nosotros recomendamos trabajar Sales Navigator. Tiene su costo obviamente mensual. Es una inversión, diría yo, que bien vale la pena o se eh, representa, eh, pues porque al final puedes aplicar estrategias que te van a permitir eh, entablar conversaciones comerciales, generar esa confianza y concretar negocios, proyectos que pueden estar dentro de los 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 30.000, dependerá el tipo de proyectos que eh, tú puedas estar aportando. Así que bien vale la pena esta inversión. Así que con esta información, pues, les dejo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una valiosa entrevista con, eh, déjeme ver un momentito, con Jacinto Llorca hablando sobre el verdadero significado del retail. Interesante la visión que él tiene sobre el retail. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Chao, chao.